Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. one might be nice to own a jet plane. I'm a do it all Hola, chicos, bienvenidos a Kerred77. En este video les voy a enseñar a cómo descargar y utilizar la mejor aplicación para ver películas y series desde nuestro dispositivo Android. La aplicación se llama Adflix, en ella encontraremos miles de películas en español. Además te permite elegir entre varios servidores para ver la película que desees. Eh, las películas están organizadas por categorías, la aplicación es totalmente gratis y lo mejor de todo es que puedes descargar las películas para verlas cuando no tengas internet. Bueno, les dejaré el link de descarga en la descripción. Una vez instalado la pk, vamos a la carpeta de descargas y lo abrimos le damos en instalar y esperamos le damos en abrir y ya tendríamos nuestra aplicación instalada bueno su funcionamiento es el siguiente eh, en descargas es los vídeos que estamos descargando en ese momento bueno en géneros eh, categorías que, por las que se organizan las películas vamos a animación y vemos que aparecen todas las películas animadas que nos muestra esta aplicación en lo que parece como la señal Wi-Fi es para proyectar la imagen de la aplicación en nuestro televisor para ver una película entramos en ella y escogemos el servidor en el que queremos verla luego nos preguntará si queremos reproducir el video o descargarlo o abrirlo en la web donde está la película. Yo voy a darle reproducir video y vemos que se ve muy bien. Y listo chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado ese servido No olviden compartir y suscribir.